Hola a todos, mi nombre es Juan Ramón Camarillo, y hoy hablaré un poco de aspectos teóricos de los motores de inducción. En otros vídeos voy a hacer ejercicios donde se verá este hecho, pero el modelo del motor de inducción es bien parecido al de un transformador. La diferencia radica en que la resistencia de la carga varía en función del deslizamiento en la velocidad del motor. La corriente del rotor se da por inducción, por lo tanto no necesitan una fuente de excitación independiente. Esta es la principal diferencia con los motores sincrónicos, la ausencia de una fuente de excitación. Por este principio, la velocidad del rotor siempre será menor que la velocidad del campo magnético giratorio. La diferencia entre la velocidad sincrónica, y la velocidad real del motor es lo que se conoce como deslizamiento. En el momento en que la velocidad del rotor sea igual que la velocidad sincrónica no habría inducción de corriente, por lo tanto siempre habrá deslizamiento. Al no requerir una fuente de excitación independiente. Sus costos de operación y mantenimiento son menores, por lo tanto son los más usados en la industria. Han retomado importancia en los últimos años debido al crecimiento de las energías renovables. Son muy usados en la generación con turbinas eólicas, por ejemplo. En estas aplicaciones específicas se usa una máquina de inducción doblemente alimentada. Esta temática no será tratada en estos vídeos. En los siguientes ejemplos cubriré algunas de las características que considero más importantes. Para más detalles les recomiendo que consulten libros de máquinas sincrónicas. En la descripción de este vídeo dejaré un par de referencias que me parecen útiles.